Hey muchachada del mal, hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp Plus Ah, pero tú me dirás, ¿qué versión me estás trayendo, Matsu. Pues la versión 25.20, que salió el día de hoy Aunque tiene la misma base de actualización que la versión anterior, y la otra anterior, y la otra anterior Pero viene con muchas mejoras, las cuales están aquí especificadas Bueno, no está bien especificado De hecho no especificas nada, Jessy pero bueno, lo importante es que finalmente se puede instalar con un solo clic. Y también como podemos ver en el historial de cambios, las otras versiones anteriores, las cinco últimas, tienen la misma base. Pero no se preocupen, porque en esta última versión, Jesse le saca el juego a las funcionabilidades. Y si eres fan de Alex mods, te recomiendo que de una vez te suscribas a mi canal, porque ya está por salir su próxima versión oficial. Y aquí la subiré apenas salga. Y antes de instalar, primero vamos a ver qué versión de WhatsApp Plus tenemos. Vamos a las opciones de Plus Configuración, entramos a Actualizaciones y Historial de Cambios. Vamos a ver que en este momento, antes de actualizar, yo tengo la versión 25.00, que dice salió el 10 de febrero, pero en realidad salió el 7. Las cosas como son. Bueno, vamos a entrar al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez que entramos, vamos a buscar este tutorial, este de aquí, ¿no? De crear voces con voz de famosos, ¿no? Vamos a desplazarnos al costado, me pasé, a este que dice WhatsApp Plus última versión 2023. Entramos y ya sabemos que va a haber una pequeña explicación textual de lo mismo que te cuento. Y vamos a bajar hasta el botón, me pasé un poco, estos son mis temas personalizados, que ya sabes que son más de 500 temas personalizados divididos por categoría. Vamos a hacer clic en el botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y una vez que entramos, vamos a ver la última versión de Alex Mods y Jesse Mods. En este caso, la versión 17.20 sigue siendo la última de Alex Mods, pero tiene la misma base que la versión 25.20 de Jesse Mods que salió hoy.